PRISLINES de todo el mundo si queréis saber todo de españa de primera mano y sin adoctrinamientos el canal de Prisline, este canal es vuestro canal eh, hoy vamos a hablar de dinero de cuánto dinero hay que traer a españa cuál es la cantidad recomendable y también cuál es la cantidad que te piden las, las autoridades pues si vengo de turista si vengo a estudiar si vengo a emprender cuánto dinero hay que traer y cuánto recomendáis traer vale pues lo he preparado un poquito os lo cedo brevemente y luego me podéis preguntar lo que queráis tanto los que estáis aquí en la sala de zoom como los que lo estáis en el vivo en youtube como los que lo veáis luego, ponerlo en los comentarios que por cierto os agradezco mucho todos los que aportáis a la inteligencia colectiva. Bueno, ahora voy a saludar a todos los países. Prestar atención que menciono todos. Luego me decís no han mencionado Colombia. Claro que la ha mencionado. No ha mencionado Brasil. Claro que la ha mencionado.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 Que hay varias: Canadá, Alemania, Arabia Saudita, Kosovo, Costa de Marfil, Mali, Camerún, Rusia, Italia, Suecia, Bélgica, Benín, Países Bajos, Dinamarca y Portugal. Si alguno de vosotros está en un país que no he mencionado, que me lo diga, pero que, que se asegure que no lo he mencionado, porque me volvéis locos con la lista y, y los últimos que decís siempre los he mencionado. ¿vale? Bueno, Prilines, soy Luis, mmm, emitimos todos los días en vivo, en directo. ¿eh? Eh... Bueno, la sala de zoom está cada uno en un país y yo estoy en Madrid. Eh, ¿Qué más? Que gracias, muchas gracias a todos a los que participáis, a los que lo veis y a los que respondéis y ayudar. Nuevamente quiero felicitar a Juan Casanova que tiene un gran conocimiento y está respondiendo un montón de comentarios en YouTube y por supuesto a todos los demás que también estáis ayudando tanto en Telegram a la inteligencia colectiva como moderando los chats por cierto alguno de la sala que esté pendiente de lo que dicen en el chat ahora en vivo en youtube y, y, y pasamos las preguntas aquí a la sala también vale aquí os damos nuestra opinión para que penséis reflexionéis y eso sí cada uno que tome sus propias decisiones lo hacemos todos sin ánimo de lucro ¿eh? yo no os pongo patrios ni historias lo único que os pido eso sí que en los anuncios estos que os pone youtube que los pinchéis o los veáis hay unos anuncios por para que os pone de pinchar que se abre una ventana pincháis un momento con eso no voy a ganar dinero pero cubro el gasto cubro el gasto porque os están poniendo todas las transcripciones de todo lo que hablamos una persona y la pago un poquillo pues con eso vale es lo único que y trabajar a alguien que os contrate Por qué voto tanto por lo de los estudios porque es la manera más económica voy a ir al grano prilines por ejemplo os tengo que decir eh... todo viene por una pregunta que hace josé molina que lo pone en telegram os aconsejo mucho telegram insisto dice en el consulado de caracas le han dicho a josé molina nos ponía ayer en telegram le habían dicho que para emprender que un mínimo de 200.000 euros eso decía josé molina en telegram que le habían dicho en el consulado de caracas venezuela no José, para nada para nada por eso te hago este vídeo para que tú y todos los demás eh, sepáis bien cuánto dinero hay que traer para los distintos tipos de visa voy a, a, a resolverlo muy breve eh, qué más os quiero decir hola lucía la estancia por estudios sí que te permite viajar libremente por europa e incluso por fuera lo único que tampoco hay que pasarse mucho de viajar porque si te pasas y luego quieres pedir el arraigo social no lo puedes pedir a los tres años vale pero si es un viaje de navidad y esas cosas perfectísimamente vale bueno vamos a ir al grano por ejemplo, ¿cuánto dinero hay que traer? Pues mira, si venís como turistas, os piden 95 euros por día, un mínimo de 10 días, serían 950 euros que hay que traer. ¿Vale? Lo podéis traer en el bolsillo, lo podéis traer en el banco de vuestro país, en el, eh, como queráis. Simplemente que si os lo piden podáis enseñar. Mire, tengo mis 950 euros para estar 10 días en España. Luego, eh, esto es por persona, ¿vale? Por cada persona de la familia. Muchos preguntáis si los niños... Yo, no, yo he visto en todos los lados. Ahora que Don Oscar Padrón que es letrado me corrija, pero yo por todos los lados veo que dice por persona 95 euros por día y por persona no pone descuento para los niños para cuando uno viene de turista. Otros tipos de visas sí tienen descuentos. Ahora os lo digo. Pero yo eh, para entrar como turista en todos los sitios el gobierno de España pone 95 euros por día y persona. Os estoy hablando a datos del 2020 que es cuando estamos emitiendo este vídeo en directo cada año lo van subiendo un poquito porque ya sabéis que el dólar el euro y las demás monedas estas fiat cada vez valen menos por lo tanto van subiendo los precios incluidos estos visados. ¿vale? hay otras monedas que al revés cada vez valen más pero bueno eso es para otros vídeos total que como turista 95 euros por día y persona mínimo 10 días 950 euros ahora voy de menos a más vale si me vengo como estudiante ahí te piden el los 538 euros por mes. No os asustéis si os fijáis, es más barato. Yo me vengo a España para tres meses para estudiar, pues serían, en vez de 95 por día, serían 538 por tres meses. Es menos dinero. Una opción. Esa es la ventaja de pedir la visa de estudios desde fuera. También puedes entrar como turista y pedirla aquí. Bueno, 538 por mes. Y luego muchos decir, bueno, ¿y me puedo traer a mi mujer, a mis niños? Sí. Te los puedes traer. Ahora, para ellos es menos dinero. No serían 538% por mes. Para ellos, para la mujer, sería el 75% de esos 538. Para el primer acompañante o el primer hijo, me da igual. El primer acompañante, el 75% de los 538 por mes. Y para los demás acompañantes, la mitad. El 50% de los 538. Eso ya cogéis vosotros la calculadora, ¿vale? Yo os lo hago una, yo os doy información mmm, genérica, ¿vale? Para que luego vosotros, hay que cada uno lo investigue su tema. Y para eso está luego Telegram. Queda claro, ¿no? Ahora, eso, el que viene a estudiar y a trabajar, se puede traer a la mujer, se puede traer a los niños, pero con estas cifras ellos solo podrían residir, no trabajar. Si quisieran también ellos pedir permiso de trabajo, tendrían que matricularse también. Entonces ahí sí que se tendrían que traer los 538 por mes y persona. Si algo no lo entiendéis, me lo decís luego, ¿vale? Bueno, la visa a lo que vamos. La no lucrativa, que esa le interesa mucho a Andrea, que está aquí en la sala de Zoom. La visa no lucrativa ya la tiene que tener muy estudiada, luego la preguntamos, ahí la veis, eh, os piden los 538 famosos por 4 por 4 y por 12 meses, que nos estamos yendo a unos 26.000 euros al año. Eso para la primera persona. Ojo, todo este dinero que os estoy hablando, es no hay que dárselo a nadie, eh, que os quede muy claro, solamente es enseñar. Que lo tenéis, ya está. Lo podéis tener donde queráis, en la cuenta del banco, en efectivo o en donde queráis. Pero simplemente que si os lo piden, podéis mostrar que lo tenéis. Total, que para la visa no lucrativa, y ojo, es la misma de emprender. Ahora vamos a eso, o sea, ya os digo las dos: es la misma de emprender, o sea, que de 200.000 euros, nada. El consulado de Caracas. Si uno quiere venir a que se lea el Consulado de Caracas, la, la ley de emprendedores de España. Uno quiere venir a España a emprender un negocio uno quiere venir a españa a ver series durante un año solo tiene que traer cojo la calculadora 538 euros por 4 cuatro, cuatro veces el ipren son 2136 euros por mes por 12 meses son los 25.600 euros si no me ha fallado el cálculo. no es lo mismo 25.000 euros para venir a emprender que 200.000 que le decía 25.000 euros para el primero ¿eh? Eh, me da igual que venga para emprender, que venga para la visa no lucrativa. La, la ventaja, la ventaja es que la visa no lucrativa te la da muy fácil y una vez que estás aquí y pasa ese año, tú lo puedes cambiar por otra para emprender, por ejemplo, con el mismo dinero, porque insisto, solo es enseñarlo. Si queréis ir a entrar directamente como emprendedores, tenéis que luchar con el consulado, enseñarles, aparte de enseñar los 25.000 o 26.000 euros, tenéis que enseñarle el proyecto, que no sé, que, que buah, una guerra. ¿Vale? O sea, Podéis venir con visa de emprendedor, visa no lucrativa. La diferencia de la no lucrativa es que el primer año te lo pasas sabático, por así decirlo. Pero luego ya la renuevas por una de trabajo. ¿Para emprender o para trabajar? Eh, esto es para la primera persona. Los familiares del emprendedor o de la visa no lucrativa, ahora me corrige Andrea que lo tiene súper estudiado. Solo ya sería el IPREN, sería como los que vienen a estudiar. Serían 6.450 euros, os digo números redondos, por año y familiar. ¿Vale? O sea, el primero, unos 2.000 euritos por mes. Y todos los familiares, marido, hijos, eh, 6.450 euros por año, que son los 538 por mes, por 12. Y por último, que la he dejado para la última, es la de inversionista. El que viene a invertir. Oh, hay, hay alguna más, eh, pero las estoy sintetizando. La de inversionista, la más barata que hay de inversionista es el que se viene a comprar aquí una casa. A ese también le dan la residencia, pero la casa tiene que valer 500.000 euros. Ojo, ojo al dato. Podrían ser varias casas que la suma sea 500.000 euros. A ese también. Luego las hay incluso más caras, pero bueno, mmm, sé que no es el caso y también deciros que la de emprendedor también es como la del personal altamente cualificado que os digo muchas veces si venís como turistas y encontréis una empresa que os quiere contratar como personal altamente cualificado porque tenéis un conocimiento especial que esa empresa os quiere podéis pedirlo siempre que estemos en los primeros 60 días de turista la empresa lo pide al estado español el estado español tiene obligación de responder en 20 días si no responde es que sí silencio positivo en ese caso le piden lo mismo a ese altamente cualificado le piden lo mismo que para la no lucrativa o para el emprendedor que son los 2.000 eurillos por mes tenerlos ojo que no hay que dárselo a nadie más o menos este es el resumen que os quería dar les voy a pasar a vuestras preguntas josé molina te queda claro que esos 200.000 euros no sé de dónde se los ha sacado ese consulado de caracas eh, eh, eh. vale está todo respondido yo creo Quiero hacerle una... A Ricardo, a Ricardo de Argentina, que me lo pregunta mucho, y, y pues le menciono ahí. Ricardo, eh, siempre me pregunta por vosotros, para ayudaros, que si, por ejemplo, este dinero tiene que ser mío o puede valer que alguien me avale. Pues mira, Prilines, si hay que os avala, porque te lo estoy investigando en profundidad, Ricardo, porque me has preguntado ya dos veces si el que os avala es un familiar de primer grado un padre un hijo un hermano con una carta de reconocimiento normal valdría ¿Eh? ahora si el que y esto todo ha sido gracias a juan casanova que lo ha respondido en un comentario en youtube ahora si el que os avala es un, un amigo que no es un familiar de primer grado o un, un conocido ahí sí tiene que hacer lo mismo pero ya la carta por notaría vale que os quede claro si el que os avala es un familiar padre hijo o hermano carta normal si es un amigo, un conocido, carta notarial. Con escribano, como decís vosotros. Y me da igual del país. Eso sí, si es de otros países, porque está apostillado. Que apostillar, Vamos. ya sabéis que es muy fácil. Y nada más. De ayudita social no os voy a hablar, ¿no? La han aprobado hoy, ha salido hoy en el BOE. Pero, como os expliqué, las ayuditas sociales, que aquí le llaman renta mínima del no sé qué, del no sé cuántos, le ponen nombre de marketing. Este gobierno está a punto de caer, por cierto, ¿eh? Hoy, hoy, si no han dimitido los ministros, bueno, no me meto en política, que no es canal, pero que lo sepáis. esto no van a durar mucho. Pero bueno, que hoy lo han aprobado. Y que lo sepáis, que lo sepáis. Es ayuditas, que ya estaban, lo que os dije en el otro vídeo. Es un cambio de nombres, la único que cambia, que antes te lo daba cada comunidad autónoma y ahora hacen como una reorganización. Pero el dinero es el mismo, más o menos. O sea, que cambian un poco el envoltorio. Ya os te mostré el otro día en el vídeo que existían, vamos, desde hace años. Prilines, levanta la mano, os voy preguntando, os a ir aportando. Bueno, a don Oscar Padrón le voy a ceder primero la palabra, que para eso es letra o no. Por si quiere puntualizar cosas que yo haya dicho así que digo tan rápido tan para que me entendáis él como es letrado le podéis encontrar eh, por oscar padrón o si él quiere decir alguna página web o algo a ver yo no hago yo los negocios que hagáis con los invitados yo ni entro ni salgo pero también es cierto que una persona que está aquí todos los días pues se merece nuestro reconocimiento además que tiene un, un gran saber don oscar si quiere puntualizar algo de lo que he dicho puede usted hacerlo y, si, y, si no, y la puntualización, bueno, usted lo ha explicado muy bien, en el, en el caso del muchacho que está con los 200 mil dólares, eh, que si son 30 mil, 200 mil euros, 3 mil eh, euros, hay, hay una, una categoría que es en la ley de, de, de emprendimiento, de apoyo a la, al emprendimiento, que si fija unas categorías de qué es un emprendedor, qué es un inversionista y, y da ciertas ciertas pautas allí de cuándo es emprendimiento, cuándo es inversión, cuándo es emprendimiento. Cuando Hombre, cosas le, cosas le, le corto cosas. un momento a Don Oscar. Varias sí, varias espera. Cantidades. Para la de emprendedor se me olvidó deciros. A ver, el, el que venga con la visa de emprendedor barata, que la buena. Lo único que tiene que traer es como la de la no lucrativa, unos 25 mil euros para enseñar. Más, ojo, más que no lo he dicho, que me lo acaba recordado Don Oscar, lo que vaya a costar su emprendimiento. Pero es que ahí hay un truco muy fácil. No es lo mismo el que va a emprender, que va a montar, yo que sé, una super tienda que es carísima, pues ahí le piden que demuestre. Pues enséñeme usted que tiene sus 26.000 euros para mantenerse usted, y aparte enséñeme con qué dinero va a montar usted el centro comercial. Eso no lo he sí, dicho, sí. por cierto. Pero si el negocio es que no hay que montar un centro comercial, pues un emprendimiento de cualquier tipo. Si, por ejemplo, el emprendimiento va a ser de consultoría de lo que uno quiera. Hay poca inversión, necesita. Mire, un ordenador que lo tengo aquí y un Zoom. Y voy a ser consultor de no sé qué porque soy psicólogo. Y mire, y aquí está mi título. Hay con los 26.000 euros de emprendedor, que solo es enseñar, no, no, no necesitas inversión. Eso no lo había dicho. Claro, el emprendedor, aparte, tiene que mostrar con lo que va a emprender que tiene ese dinero para emprenderlo. Y, y ahí me creo sí. que me entendéis. El no lucrativo no, porque ese, como va a estar viendo series, ese solo con enseñar el dinero para mantenerse le vale. Perdone, don Oscar, sigo. Sí, sí. Entonces, la confusión y es el, y es el criterio que tú, utilizan los consulados, es para que no, no se desanime esa persona que fue al consulado. Claro, te ponen todo el máximo. Es más, el proyecto te lo mandan a que te lo evalúe el Ministerio de Comercio. ¿Tú sabes cuándo va a llegar eso? Claro, ¿sabes? por eso es más fácil. Don Oscar, corríjame si no está bien el truco, entre comillas, que les doy, que no es un truco, es legal. Me vengo. Me vengo, por ejemplo, con la no lucrativa, como hace Andrea, pues mira, me estoy un año explorando el mercado, o incluso puedo tener negocio fuera de España, y al año me lo pido ya aquí, que me lo van a probar mucho más fácil. O me vengo con la de estudiante, que es la más baratita, y ya puedo ir emprendiendo, aunque oficialmente solo son 20 horas a la semana lo que dedico a mi emprendimiento, porque las otras 20 las dedico a estudiar. Son caminos. No sé, corríjame usted, Don Oscar no, ah, es correcto y es lo más recomendable, que inclusive si usted va a hacer una inversión, entre, primer, entre primero al país, evalúe el mercado, vea cómo se maneja todo y con una de estas visas sencillas, pues le sale más económico después el proyecto porque va a conocer el, el mercado. Claro, claro y, una vez, y una vez aquí te la prueba muy fácil y, y vamos, que con la de estudios puedes emprender lo que quieras. O sea, yo por eso voto tanto por esa. A mí me da igual con lo que vengáis o no vengáis, pero yo de mi punto de vista, cada uno da su punto de vista y vosotros tomáis las decisiones. ¿Quiere añadir algo más, don Oscar? Y si no, no pues bueno. paso. Vale. Pues venga, ir levantando las manos. Mauricio, te como... Uy, ahora, joder toda, todas las manos que hay levantadas. Pues os voy a pedir ahora brevedad, pre Brevedad para que nos dé todo el tiempo a todos, ¿vale? O sea, ir, ir ya pensando. Ahora va Mauricio, luego va Carlos, luego Claudia y luego sigo para abajo. Vale, ir pensando ya la pregunta que vais a hacer para cuando entréis en, en el vivo, pues ya la soltáis. Venga, Mauricio, pues te toca, amigo. Me Hola, señor Luis. ¿Cómo están, eh, señor Oscar? Saludos a todos, Mauricio de Leganés. Eh, eh, ¿Me escuchan? Sí, sí, perfectamente. Perfecto, ah, señor Luis. Tengo una pregunta de Aidel de, de, del, del Hormiguero, señor Luis. Eh, no es no es, no es relacionado con lo que estamos hablando. ¿Qué te, no, no importa, importa. Puedes... podéis preguntar de lo que queráis, bueno. de dinero bueno. o de lo que queráis. os Lo digo para todos. Dime qué te dice, no sé. qué te dice la hormiga, que la respondemos ahora mismo. Bueno, ¿cuándo, cómo y por qué solicitar el certificado de persona en riesgo de exclusión? Vamos a ver. Ya, ¿cuándo, cómo? Ah, Ayuditas, hablamos de dulcitos, hemos venido aquí a hablar de gladiadores o de dulcitos. No mire, no, no, lo digo en broma, lo digo en broma, pero, lo, digo en broma pero, lo digo en broma, pero un gladiador viene a luchar, a luchar. A ver, yo lo que puedo os ayudo y reconozco que una persona que se va a caer al barranco no hay que dejarla caer y hay que darle una mano y ayudarla a subir. ¿Eh? Un gladiador ayuda a otro nos ayudamos pero también es cierto que para luchar porque si venimos a pedir dulcitos a hacernos aquí los pobres bueno eso eso pues es, no sé. señor Luis eso qué es que a ver que yo hablo así me conocéis bien ¿eh, Mauricio que yo no sí, me sí. que hablo un poco en broma dime dime a qué te refieres no, eh, no no es que resulta que pues, una muchacha fue a pedir empleo y le pidieron es que certificado de riesgo de exclusión entonces es que en la primera no a ver no es la primera es que lo digo eh, te digo lo que es el, eh, pero no, dice algo más, riesgo de exclusión de qué? No, eh, dice eso, eh, se queda ya secas. Persona, Yo a veces os he hablado riesgo el riesgo de exclusión. He dicho cuando vais a pedir en el banco y os empiezan a poner trámites, o sea, rollos con las cuentas bancarias, os he dicho decirle al empleado del banco que si no os abre la cuenta, que estáis en riesgo de exclusión financiera. Porque toda persona que está en España regular tiene derecho a tener una cuenta bancaria. Una cuenta básica que se llama sin comisiones sin seguros si no los quieres la cuenta más básica y los bancos tienen por obligación legal la obligación de darlo pero lo tiene que pedir el cliente entonces el truco entre comillas es decir mire eh, señor director de la oficina es que yo si no me hable usted la cuenta estoy en riesgo de exclusión financiera luego hay otras exclusiones riesgo de exclusión social qué quiere decir riesgo de exclusión social pues mire es que si no me da usted el trabajo me quedo en la calle y tengo que dormir a lo mejor, yo qué sé, en un cajero. Eso sería exclusión social. Ya. Es lo que pregunta ella. Sí, sí, eso es lo que quería saber. Claro. Y hoy otra hoy otra pregunta bien corta, señor Luis. Una persona que está por asilo, o sea, ya eh, tuvo la cita y todo esto tiene carta blanca, eh, ya, ya no puede hacer la, la permanencia por estudios. Sí puede. A ver, mira, cuando pedís asilo, eh, en cualquier momento podéis renunciar al asilo y cuando digo en cualquier momento es en cualquier momento podéis renunciar al asilo y luego podéis quedaros de turista como estabais o pedir por lo de estudios, por ejemplo eh, la pregunta es muy buena hay gente que hay, hay, hay discusión entre los abogados Oiga, y no sería mejor que yo en vez de pedir de renunciar al asilo y luego pedir la estancia por estudios pida la estancia por estudios y cuando ya me la den renuncio al asilo para no quedarme un poco inseguro jurídicamente lo que te piden en la oficina de extranjería muy bien le solicitamos la visa del permiso de estancia para estudios pero fírmeme aquí que renuncia usted a su solicitud de asilo okay. y te lo piden en el mismo acto y claro me diríais ahora y si luego me deniegan la estancia por estudios ¿qué me pasa porque te has quedado ahí en los tres años no suele pasar pero podría ser Sí, que si va a hacer eso, que tenga lo de estudios bien preparado, claro, antes de renunciar. Y también que piense por qué lo quiere hacer, porque el que está con asilo puede estudiar también y puede trabajar a los seis meses. Y no hay que enseñar los 536 euros. Ahora, y lo que os insisto siempre, que esté con asilo, que sea porque de verdad, eh, o es de Venezuela, no, no, no. que todos conocemos la situación que ha pasado que pasa en Venezuela por los dulcitos, por eso me, me, me enfadan los dulcitos o que en su país le persigue pero si si está en esos motivos ¿por qué quiere renunciar se me ocurre que sea porque quiere viajar se me ocurre que sea por eso con estudios podéis viajar todo lo que queráis pero tener una cuenta en cosa una o sea, una cosa en cuenta que no os podéis pasar los tiempos y luego queréis el arraigo social a los tres años para luego pedir la nacionalidad os podéis, hay unos plazos de tiempo que podéis estar fuera de españa pero con asilo no, con asilos no podéis salir nada. O bueno, podéis salir lo que queráis, pero en el momento que salís habéis perdido la solicitud. ¿Me quieres aclarar algo más de esto, Mauricio? ¿O seguimos No, no right? más, señor de muchas gracias. Vale, si no, que te pregunte la hormiguilla, ¿vale? No, si... Sí. Ah, es bueno esto, si esto, este ronda de preguntas es donde más aprendemos. Yo el primero. Fíjate que todavía no he avisado ni a los de Telegram que estamos en vivo. Me tenéis en vilo. Pasamos al siguiente, luego levanta otra vez la mano si quiere, Mauricio, ¿vale? Ok, señor, muchas gracias. Señor. Venga, pues Carlos Luis, te toca. Carlos Luis, actívate el audio, luego va Claudia y luego va Ricardo. Y luego sigo bajando, Hola. ¿vale? Venga. Hola, don Luis, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos. Carlos Luis, eh, estoy en Madrid y soy venezolano. ¿Cuánto llevas eh, por aquí, también. Carlos? Ya más de un año. Vale, pues lo eh, que tú quieras, pregunta o aporta o ambas, dinos. Eh, mi caso es que tengo ahorita la hoja de resguardo por la solicitud del asilo. Y hice a través, como vi el programa que usted puso eh, acerca de solicitar el número de seguridad social para poder trabajar, eh, lo hice por la web, me respondieron que no podía solicitar el, no he visto. el número de seguridad social. Bueno, no sé si eras tú, pero lo he visto que en Telegram a los primeros se lo están dando y luego han cerrado las compuertas. Acaba la pregunta y te explico el motivo. Y te explico ah. el truco. Y te explico oh. el truco. Para okay. ok, perfecto. Me dijeron que nada más el, el, el, el empleador era el que podía eh, hacer, eh, solicitar el número de seguridad social. Me fui por la otra opción que usted dio, que era el, el, la dirección de correo electrónico, que es súper larga. Dejé... ¡Uf! De, ¡Terrible! Dejé. Me, me entra dolor de cabeza de recordarla. El día que os la tuve que poner para el vídeo, me volví, vamos, ni con las gafas, me, vamos. Y ya sabéis que un email, sí. ponéis una letrita mal y ya, te lo, ya está mal el email. Sigue, sí, así muy larga, muy larga, muy pero larga, terrible, terrible, Carlos. Me, respo me respondieron rápido, bueno, no me respondieron realmente. Lo, lo que, lo que me pusieron fue lo siguiente: eh, no se entregó el mensaje por un problema de seguridad o de permisos. A, a pues ver, es si es que... que pusiste una letrita mal. Sabes que en un email si pones una letra que no está, lo repasaste bien, Carlos. Sí, sí, sí lo repasé bien, sí. Vale, bien, bien. De todas maneras, lo voy a. Voy a no, a te ver. lo digo un poco a medio en broma, medio en serio, pero es que da Yo no sé quién ha puesto ese, ese mail, por favor. Es que. <ríe> léselo, léselo a los prelines muy brevemente. Aunque no lo puedan copiar, eh, pero léselo para que vean de lo que hablamos. <ríe> dg. tgss eh, no, no, no. raya media SS Atención al Ciudadano. Arroba sec, o sea, s e eh, raya media social.es. Vamos, es vamos, que parece <risa> que no quieren que les escribas <risa> y que si les escribes que te confundas en alguna letra. <risa> Mira, yo te digo lo que pasa. A ver, vosotros mismos, los que estáis en Telegram, os recomiendo Telegram, Perilene, es que aquí no hay Patreon ni nada, soy ya más de 4.000 personas las 24 horas ayudándoos ¿vale? De todo el mundo, os lo recomiendo de verdad. Debajo del vídeo tenéis el enlace, bueno. ¿Qué pasa? Los primeros que hice el vídeo y los primeros que fuisteis, salisteis todos con vuestro número de la seguridad social. Y no lo digo yo, lo decís vosotros, ahí los tenéis en Telegram, iros al historial. ¿Qué pasó? Porque tenéis derecho a ellos. Y eso que te han dicho es falso. El número de la seguridad social lo puede pedir la empresa cuando te van a contratar, pero también lo puede pedir el interesado. Ahora te lo aclaro. Eso de que solo lo puede pedir la empresa es falso no sé quién te ha informado tan mal pero es más por eso os digo que contrastéis la información un número de la seguridad social lo puede pedir siempre un interesado o lo puede pedir la empresa cierto cuando te van a contratar las dos opciones son buenas ¿Qué está pasando yo no sé si es por el vídeo a los primeros le dieron su número de seguridad social lo que demuestra que lo puede pedir uno lo, lo por cierto sin necesidad de un contrato de trabajo que tampoco hay que llevar un contrato de trabajo para que tengan el número de la seguridad social tienes que cumplir el requisito que tu carta blanca esté caducada y punto pelota Perdonadme la expresión, pero es que es así. ¿Qué ha pasado? Que yo creo que a raíz del vídeo, los primeros se lo dieron, pero como luego, joder, si sois 4.000 o 5.000 en Telegram o los que lo veis los vídeos, pues yo creo que ya habéis hecho toda la avalancha y han cerrado puertas. Y os dicen, vale, yo te doy el número. A algunos le han dicho si me enseñas el precontrato, y a otros le han dicho, como debe de ser tu caso, si te lo pida ya la empresa. Y han añadido, porque yo he visto esas respuestas, que creéis que no, yo estoy pendiente de Telegram también ponen que es porque no es urgente porque ellos sí tenéis derecho a tenerlo pero que claro te dicen bueno si usted usted no tiene un precontrato pues no es urgente tampoco se va a morir usted porque no le dé el número de la seguridad social si me da el precontrato entiendo que es urgente pero si no pues mire que se lo pida la empresa que también puede ser cuando le vaya a contratar la empresa lo puede hacer perfectamente cuando os va a contratar pedir el número no tiene ningún coste para ella ni nada es una tarea administrativa es lo mismo que hacéis vosotros pues lo hace la empresa y se lo da entonces ellos pueden de tener mucho trabajo lo que sea y os están diciendo eso o me trae usted el precontrato o si no cuando le vayan a contratar pues que me lo haga la empresa que yo se lo doy en el momento pero qué está pasando también para que veas que os sigo carlos que muchos de vosotros vais a hacer la entrevista el, el entrevistador no se lo cree lo de la carta blanca incluso aunque llevéis el documento oficial y, y entráis ahí como en ese bucle entráis como en ese bucle Soluciones que te puedo dar hombre en una entrevista de trabajo no le vas a estar dando lecciones al que te está entrevistando pero A ver de buena forma que es que sí que es que lo que antes era tarjeta roja lo han quitado o sea es que es ahora los seis meses y, y poco más hombre eh, sí o sí el número de la seguridad social va a ser tuyo vale cuando cuando eso pero la la clave es cómo transmitirle a un empleador es que lo que se me ocurre si alguien está en la sala y quiere aportar algo de esto es llevarle la resolución Claro y he visto alguno en Telegram que ha dicho no yo que le lleve la resolución me la miró y me dijo no es que esto lo dice la policía y yo quiero que me lo diga el Ministerio de Trabajo o algo así o sea unas cosas que dime dime si me quieres decir algo Carlos bueno es que si nos vamos a esa eh, sí por mi caso, nadie va a querer, no, bueno, usted ya tiene que tener el número de seguridad social. Es como más complicado emplearme a mí que emplear a alguien que ya tenga el número de Yo seguridad social. Yo te entiendo. Es eh, a a complicado, te... es complicado de, de 15 minutos, eh, Sacar un número de Bueno, pero seguridad. simplemente sí. eh, ese dinero que, ese tiempo que tienen que invertir en eso. Es cierto, eh, cierto. No, y además, no, no incluso justo, con simplemente... tu número de la seguridad social, es que no te pueden poner ninguna pega, porque tienes tu número de la seguridad social. Hombre, se me ocurre otra idea, que tú cuando lo pidas a la. A la tesorería de la seguridad social pidas tu número, les pongas. Hay un espacio ahí para poner cosas. Eh, dilo, dilo. Mire, es que tengo derecho a esto y, y, y los empleadores no se lo creen. Deme por favor el número. Y si no, voy a poner una queja en el defensor del pueblo. Y te sí, vas no sé a la. Y aparte, pon la queja. Ponerla, vale, mira, a los que os pase esto, es que es lo que se me ocurre. Poner la queja al defensor del pueblo. Porque tenéis derecho a vuestro número de la seguridad social, sí o sí, aunque no tengáis precontrato Y yo no os diría que pongáis la queja si no fuera por esto que me está contando aquí. Carlos, es que, claro, hay empleadores que están poco puestos. Pero y, claro, hay estas personas que dicen que esto no es urgente, yo quisiera quitarles todo el dinero que tienen, quitarles la comida de la casa, dejarlos en la casa sin trabajo. Y que no tengan ninguna opción de Yo creo que, es que están desbordados. Yo os recomiendo a ver Es eh, una urgencia Es urgente lo que Es no, urgente es Aunque, aunque, ellos, aunque tienes vez, un no arma puede. Carlos que tú al empleador dile Oiga que sí que, que mire por favor Que mi carta que tengo mi NIE que han pasado los seis meses y que con el estado de alarma Este han puesto que a los seis meses puedo trabajar Y, y llévale también lo de la seguridad social Y me lo he pedido yo pero es que no me, me dicen que hasta que no tenga el precontrato que no me lo dan o que lo pida usted Y todo eso díselo de buena forma al empleador que claro, claro, los empleadores claro. no es tanto el día como estáis vosotros viendo los vídeos de Pre line Y sí que os aconsejo que veáis los vídeos al tiempo real, porque es que la información que os doy muchas veces va casi antes de que lo sepa luego mucho, muchos abogados y muchos empleadores. Pero vamos, más no se me ocurre, Carlos, pero te digo una cosa, vas por el buen camino y, y, y no te preocupes, que el tiempo va a tu favor. Me explico, cuanto más tiempo pase, eh, entiéndeme, más lo van a conocer esto igual que al principio con la tarjeta roja se hacían un lío yo me acuerdo hace unos años y ahora ya todos saben que con tarjeta roja así es cuestión de tiempo que el empleador ya entienda es cuestión de tiempo te ha tocado ser pionero vale a lo mejor no tan pionero como el primero que vio el vídeo y se lo sacó y ya tienes un numerito, pero pero es lo que se me ocurre amigo. si quieres decir algo más y si no Perfecto, pues Luis. vale no, lo mismo lo mismo me ocurrió con lo que había hablado hace poco acerca de abrir la cuenta en el banco hmm. eh, los bancos se negaban se negaban hasta que por fin saqué una hoja del mismo banco donde quise abrir la cuenta donde decía que había eh, yo tenía la podía abrir una cuenta básica claro Se lo tuve que mostrar a ella Ay. Era, una, era una gerente allí y, me, y se lo tuve que mostrar para que ya averiguó y así fue que me abrieron una cuenta. Pues mira, Carlos, pero yo te tengo, te tengo que aplaudir ahí. Y yo te digo una cosa, si sigues con esa misma persistencia, acabarás teniendo tu número de la Seguridad Social por tu propia cuenta. Ponte queja Perfecto. al defensor del pueblo, por un lado, para ayudar a los que vengan detrás, porque el defensor del pueblo no es que sea instantáneo, pero por otro lado, tú cuando escribas a la Seguridad Social, sobre todo casi yo utilizaría el camino de la web, pon muy claro lo que te está pasando mire es que es urgente para mí es urgente porque mi empleador no se lo cree y tú ponte ahí dramático y ya verás como al final tienes igual que has tenido tu cuenta corriente y es el típico que os acabo de dar antes del vídeo fíjate que hemos coincidido a el riesgo de exclusión financiera y los bancos están obligados lo que pasa que el director del banco prefiere venderlos un seguro oye el que quiera el seguro y lo necesite pues perfecto pero el que no lo quiera pues tenéis derecho a ello, igual que tenéis derecho a número de seguridad social, y sabéis que yo no soy aquí un sindicalista, yo os digo lo que tenéis derecho y, y lo que no, y ya está, yo lo digo como es. Pues muchas gracias, Carlos, por tu aportación, amigo. Vale. Y para Se... agregar algo, sí, algo sí. al final, don Luis. Sí. Vale. Te, inclusive en la, en la cuenta de esa básica, eh, te, te cobran, creo que son nueve euros eh, de mantenimiento cada trimestral. Ah. Eh, si estás en un caso muy urgente, puedes ir al ayuntamiento y te exoneran esos nueve euros. Perfecto. Para la gente que, si alguien puede servir esa información para Vale. Ti. Sí, pues está. Pues muy bien. De todas maneras, si es trimestral, sea. está más o menos ajustado. Mm, sale sí. unos tres eurillos al mes, pero sí. Podría Exacto. ser hasta por un euroillo al mes. Pero muy sí. bien. M muchas gracias nuevamente, sí, Carlos. Gracias, muchas gracias. Luis. Hasta luego. Señor Luis. Pero muy rápido, don Oscar, que es que están todas las manos levantadas sí, y me he comido sí, el medio vídeo. El tema del. Con el tema de la seguridad social, yo me metí en la página. Eh, hay un procedimiento que es por vía documental, que te manda el correo, que te hace toda una, una secuencia de pasos. Pero también hay una opción ahí que es directa, que dice solicitud de, de inscripción de seguridad social por, por, el, por el solicitante. Apliquen por allí. Y lo otro que le quería agregar era que saquen su firma electrónica porque todo está migrando a firma electrónica y eso le facilita los procedimientos por internet y evita que alguien, que una persona física, le esté haciendo el trabajo. Sí, voy a hacer eso, eso no lo había hecho. Totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar, sí, iros sacando, totalmente de acuerdo, iros saca, los que podáis iros sacando la firma electrónica, que todo va a ir hacia allí, pero aunque os parezca un, tra, un contrasentido, también, cuando hablan, abran las, el que todavía esté sin el numerito este, y abran ya las oficinas estas, a ver si ya, ir físicamente también. Pedir una cita o algo, usar todos los caminos. Vosotros sois gladiadores. ¿Qué voy a decir? Seguimos para adelante. Eh, venga, Claudia, te toca. Venga, Claudia, pero brevedad todos, porfi que si no, luego se quedan sin participar mucho. Luego va Ricardo, Juan Manuel, Johnny, Susan y luego sigo bajando. Venga, Claudia. donde estés. Luis, una pregunta sencilla. No sé si han hablado del tema. Si yo estoy con mi grupo familiar en España para solicitar el permiso por estancia de estudio lo puedo hacer con mi familia. Sí. Es decir, los puedo relacionar a ellos como acompañantes. Sí. O no? Sí, perfectamente lo podéis hacer, perfectísimamente. La diferencia es que para ti solo son, hay que enseñar 538 euros, para ti, por mes que pidas la estancia, y luego para tus familiares, eh, para el primer familiar. Solo es el 75% de los 538 euros. Y para los siguientes familiares, la mitad, el 50%. Y ojo, todo esto si no tenéis alojamiento. Si aparte tenéis un alojamiento, os podéis descontar el alojamiento, de todo. No me preguntéis en cuánto valoran el alojamiento, pero lo pone claramente en la ley. ¿Vale? O Gracias. sea que sí, sí. Para tu acompañante y todos los demás acompañantes. El primer acompañante hay que enseñar un poquito más, la mitad de los 538. No, perdona, el primer acompañante el 75% de los 538 hay que enseñar también por él. Y los demás la mitad, el 50%. Queda claro, okay. ¿no, Claudia? Venga. Gracias. Muy, muchas gracias por consultar, Claudia. Venga, seguimos, Ricardo, te toca, amigo. Brevedad os pido a todos para, para ver si da tiempo una segunda vuelta. Venga. Hola, hola, eh, bueno, Ricardo de Argentina, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Eh, dos preguntas. Primero, ¿yo en qué categoría entro? De, yo voy con mi señora española, este, tengo libro de familia. A mí me piden algún tipo de. que Yo tengo que demostrar algún tipo de ingresos para mantenerme allá. Y la otra es si necesito el seguro de salud. Pues esa te la va a responder, Don Oscar Padrón. ¿No? Porque tú eres familiar de comunitario. Exacto. Tu esposa es española y viajas con ella. Don Oscar, ¿qué le decimos a, a, a Ricardo de Argentina? Claro, tú puedes estar viajando con tu esposa. Ahora, si tú estás entrando en calidad de turista, te van a pedir la, la, el ingreso. Si tú estás entrando con, con tarjeta comunitaria a través de ella, no deberían pedirte porque ya tú tienes un, un estatus. Perfecto. Te voy a pedir allá la tarjeta comunitaria. acá no acá pues Entonces, mira, para curarte como entonces, salud... tras como turista y te van a pedir. No, no, Exacto. tráete, tráete los, 95, los 950 euros, Ricardo, y te curas en salud. Como solo es enseñar Listo, listo. ¿Te parece? El seguro no hay problema, ¿no? el seguro de Bueno, saludos. el segurillo también. El segurillo, pues por los 10 días... Es, es barato, son 55 euros. Ah, está listo. abre una cuenta, abre una cuenta, voy a abrir una cuenta y ahí lo saco. Y ahí te viene con el seguro. Ah. Ya va. Atención, eh, muchas veces ni lo piden entrada, eh, pero, pero es mejor traer las cosas bien. D diga, el seguro de entrada es diferente al seguro de estancia. Claro. El seguro de entrada es lo que se denomina un seguro de viaje. Se compra por día. Normalmente el seguro de viaje por día cuesta 9 dólares. Si tú agarras y, y haces solamente la entrada y, y refleja cinco días, te cobran un seguro de 45 ¿Qué? dólares viaje. Yo el seguro de viaje ya lo tengo, pues lo pagué y me lo siguen abiertos. O ya sé sí que no tiene nada que ver con el seguro que puede estar allá. ¿Sí? Okay. Es más, hay personas que tienen tarjetas de crédito que tienen incorporado el seguro de viaje, lo que tienes que activarlo antes de salir. Ya, ya. Correcto, Gracias. correcto, perfecto. Pues aclarado, ¿no, Ricardo? Okay, Aclarado mira. todo. Venga, Juan Manuel Galvis. Juan Manuel, te toca, luego Johnny y luego Susan. Venga, Juan, ya puedes hablar, que ya veo que tienes activa el audio. Gracias, Luis. Compañeros, buenas tardes. Desde Colombia. Eh, mi pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre el NIE y el TIE? vale te la digo muy rápido porque es muy fácil el nie es el número de identificación de extranjero y es un número un número que lo imprimen en un papel o te lo dicen por teléfono es un número y el tie tarjeta de identificación de extranjero es ese mismo número solo que lo han puesto en una tarjetita es lo mismo es lo mismo solo que ya cuando te dan la tarjetita es como que hay más compromiso es porque ya, pero es el mismo numerito colocado en una tarjeta, mientras que el nie a secas, pues te lo da el muchas veces también. en la tarjeta blanca va el nie ya, va ahí imprimido en un folio. Pero es el mismo número expedido ya en una tarjetita como los los españoles que tenemos el DNI, pues en la tarjeta, tarjeta identificación extranjero para que no se os olvide y nie número identificación extranjero. Pero el número es el mismo, ¿eh? Alguna cosilla más Juan, ya que estamos y si Listo. no Vale. No señor, no señor. Vale, Lo de los dineros ya te habrá quedado, lo sabes tú, mejor que yo ya, ¿verdad? Los de estudios. Sí, sí, sí. sí, sí, sí, sí ya he, com claro, ¿He cometido sí, algún error o no? No, no, no. Es bueno. Le aclaro de pronto a las personas que están interesadas en viajar con familia y con este tema de estancia por estudios. Eh, yo voy con mi esposa y dos hijos y la cifra da 1.490 y algo. Más o menos 1.500 euros. Vale. Vale, ya, por mes, hablas por mes, ¿verdad? Papá, mamá, dos hijos, por mes. Perfecto, tú ya lo has calculado, lo del 75%, el primer acompañante y el 50% los demás. Pero como solamente es enseñarlo, sí. pues yo lo veo la solución más barata, yo creo. Tú, tú que lo habrás estudiado no, ya, más... Ya allá, claro. Sí, ya miraremos allá, es el tema del hospedaje porque yo tengo allí quien, quien me. Claro, me, hay, quien, exacto. Quien me pues me pues si te hay, enteras ahí, luego cuánto descuentan, claro, porque luego eso te lo descuentan, de, de enseñar eso. Si tenéis quien os hospeda, lo pone muy claro. Os lo descuentan tanto de lo tuyo como de los familiares. ¿eh? Lo que yo no sé, mira, si alguien lo sí. no sabe en los comentarios, que nos lo ponga, por favor. ¿Cuánto descuentan cuando sí, uno no entra? no sabemos cuánto es. Claro, no sabemos no la sabe. cantidad, sabemos que lo ponen en todos los sitios, la ley lo dice. Que se descontará incluso de ti y de los acompañantes, ¿eh? que lo sepáis. Baja todo la cifra. Una declaratoria, don Luis. El Dí. que lleve la esposa, fíjese que te piden 75%, pero ahí le estás coartando la posibilidad que ella también pueda trabajar y pueda acceder a un curso. Entonces, pagando la diferencia de 25% más, Cierto. es preferible para para ampliar todo el abanico de opciones. Sí, que bueno, si ejemplo, la esposa quiere trabajar amigos, también, claro. Claro, si la esposa también quiere trabajar, ah. lo suyo es, pues ya pago el 100% y me pido también estudios para la esposa, cierto, cierto. Muy buena observación, don Oscar. Y es poca, sí, es menos, poca claro. cifra. Vale. Eso depende si queréis que trabaje también la esposa o si la esposa solo resida, o, o, o al revés, o el marido, ¿eh? que aquí no hay ningún tipo de discriminación. Pues muchas gracias, Juan. Seguimos para pa abajo. Johnny te toca. Actívate el audio, luego Susan, luego Mylor. Venga, Johnny. Okay. Buenas noches. Mira, esto, yo estoy aquí en Alicante, en España, ¿sí? Sí. Yo hice la solicitud de asilo, pero la cita, la segunda cita que era para la hoja de resguardo, se perdió por la causa de, del virus. Pero resulta que el, cuando fui a pedir el, el asilo, yo iba con mi esposa y mis dos hijos. Y en ese instante, pues... Me, me, me dijeron que no que no me podían colaborar que yo no ni no te veo no te veo y cuando no nos veo me pongo nervioso sintetízame la pregunta por fin venga Bueno listo lo que pasó fue lo siguiente cuando yo fui a pedir el asilo Me lo negaron sí al principio pero entonces yo persistí, pero mi esposa y mis dos hijos ya habían salido. Esto estamos hablando pero, en el ahora, mucho mejor que se te vea. ¿En el estado de alarma estamos hablando o antes del estado de alarma? ¿En qué fecha estamos hablando, Johnny? No, antes, estamos hablando de diciembre. Vale, venga, sigue, sigue, ¿Eh? te escucho. Yo me acerqué a la oficina, pedí la solicitud, me mi turno, todo con mis dos hijos y mi esposa, y resulta que eh, me dijeron no, le he negado, no me dejaron ni hablar. Cuando yo me senté, yo dije, pero es que yo tengo mi derecho a hacer la solicitud. ¿Sí? No quiere decir que ya me den. Eh, el sí, refugio. sí, a, a pedirlo, a, a solicitarlo, cierto. Sí. Entonces, eh, me dijeron que no, que no voy a colaborar. Que, ¿Que te fueras a casa, cosa? vamos. Oye, Johnny, ¿de, sí. qué pa, ¿de qué país eres y dónde lo hiciste este, este gestión? Yo soy colombiano. ¿Y dónde fue esto? En Alicante. Vale, mira, yo te voy a decir una cosa. Mírate el vídeo, los dos vídeos que hice con Luis, que era de Colombia. Y fue a la comisaría de Sevilla la primera vez. Y le dijeron lo mismo que a ti. No, no, no. Le dijeron, vete a pedir asilo a tu país. Se lo dijeron así, ¿eh? Bueno, pues bueno, se vino aquí. Claro. Se vino aquí. Hicimos un vídeo. Y al día siguiente fue. Ya le conocían por el vídeo. Le dijeron, tú eres el del vídeo, ¿verdad? Y. No, se lo dijeron así. Pero vete el segundo vídeo que hicimos con él. Que ya en ese segundo intento ya le hicieron la entrevista. Y por lo menos le dieron su su tramitación que es lo que tú dices, no es que te den el asilo en el momento, pero sí que te lo tramitan, lo que no puede cualquiera de vosotros bueno, tiene derecho a pedirlo. Vamos, es que esto, hasta yo mismo sí. yo mismo, otra cosa que luego no me lo no me lo acepten, pero es derecho a tramitarlo. ¿Quién que sabe un policía? Con todo mi respeto hacia los funcionarios, que sabe un policía si a ti te persiguen o no te persiguen. Él no es quien para decidirlo ahí en la puerta. Tú tienes derecho a exponer tu situación, que te escuchen, lo firmas y Exacto. luego ya el funcionario que está para eso lo ve lo vea un poco y diga, pues sí se lo tramitamos o no. Dime Johnny, dime. Yo, yo sabía porque yo fui a la Cruz Roja y me asesoré, sí. Hmm. Entonces yo sabía de que era mi derecho. Pero mi esposa, pues un poco alterada porque nos recibieron una patada, güey. Ella salió eso, con los dos niños claro la, ¿sí? Yo invito a todos los prilines, si alguno le quiere dar algún consejo mira yo tengo una cosa esto en madrid no te habría pasado bueno allá voy allá venga, voy pues venga lo que pasa es que a mí me dieron después de que pasó eso yo le saqué las pruebas y ya pues empecé a simpatizar al hombre a la gente entonces eh, me dio cita para marzo sí pero entonces solamente me lo dio a mí, no me pidió documentos de mi esposa ni de mis hijos. Bueno, no pasa nada. Eso, pues agárrate, tú a ello, agárrate tú a ello y luego mete a tu esposa luego ya. O el mismo día de pero, la cita. ¿Para cuándo te la cita? No, ya pasó, porque fue en el estado de alarma. Bueno, pero sabes que se han prorrogado. Creo recordar. No, llamé y me dieron que todo estaba cancelado, que tocaba esperar a abrir Y pues fui a la comisaría y Pues están recibiendo solamente de nacionalidad venezolana, ¿sí? entonces, bueno, en fin, yo dije: No no voy a discutir otra vez. Yo voy a lo que el... tienes que hacer ahora. Esa eh, mira, ese papel que te han dado, porque el papel lo tiene, no de que tienes intención sí. de pedir el asilo. Ese papel lo tiene, no, sí, ¿Sí, sí. o no, sí, sí. Vale, pues mira, eh, Johnny, ese papel le eh, tiene una vigencia. De creo que recordar que son tres meses desde 30, que caduque el estado de alarma. ¿Eh? Sí. Es así, no? Porque ya mi memoria se sí. me va. Entonces, tú lo que tienes que hacer es conseguir otra cita. Vale, sí, pero yo puedo ir a Madrid con ese papel. No, es, es que ese papel, a ver, ese papel, todos vais a tener que pedir otra cita. Todos os dan tres meses más desde que acabe el estado de alarma para pedir una nueva cita. Y la nueva cita la Pero, podéis pedir en Alicante, en Madrid o donde queráis. Ah, okay, yo os aconsejo Madrid para que nos pasen estas cosas. Que es que ya lo estáis viendo. Para eso es muy útil este canal. Y para eso es muy útil Telegram. Porque ahí veis los testimonios. En Madrid pues te, te hacen hacen su deber. Te reciben, te lo, tal, y te lo tramitan. Y entonces, como vas a tener que renovar sí o sí una nueva cita, yo casi para no estar peleándote como dices tú, casi me daría en Madrid. Pero que sepas que mientras puedes estar tranquilo, porque con ese papel es tu resguardo y tienes hasta. Me falla un poco la memoria, creo que son 90 días, ¿no? Don Oscar, 90 días lo han prorrogado, ¿no? Sí, son 90 o sea, días. No, tú lo sabes, ¿no? Vale, pues 90 sí. días. Pues, pero ojo, 90 días desde que acabe el estado de alarma, que no sé si. Ayer... Ah, se ha acabado? No, no se acaba. El ha... 15 días más. Que lo sepas. Lo sabes, ¿no, Johnny? <risa> lo sabes también. Sí, ¿no? No... Hoy, no me, hoy me enteré. ¿Para cuándo nos vamos ya? Porque yo ya pierdo la cuenta. 15 días más de. finales. El, a finales de junio. Sí. Exactamente. O sea sí. que tranquilidad absoluta. ¿Vale? Venga, pues cuando eso te bueno, pides listo, una Malí, Cuando abran la CIT, te vienes para Madrid y lo pides y ya metes a tu mujer y a todos. Y ya está. ¿Vale, amigo? Vale, correcto. Venga, muchas gracias, Johnny. Hasta luego. Gracias. Hasta ahora. Susan, te toca. Susan. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿cómo buenas tardes. ¿cómo están? Una pregunta, señor Luis. Eh, si yo viajo como turista y op opto por no llevar el billete físico en las manos, ¿una tarjeta de débito me serviría en este momento? Sí. Sí, ¿Sí? pero si puede ser la tarjeta de débito, acompáñala con un extracto de del banco. Que del tiene, banco. Claro, ah, que tienes ahí el cuento. dinero. Como es de débito, chupa del... ¿En qué país estás tú? Susan. Paraguay. Paraguay. Paraguay. Pues sí te vale perfectamente. Imprímete un extracto del banco, puede ser con el ordenador o con el móvil y Ajá. la tarjeta. Que y el extracto ¿Pero que sea. ¿Postillado o no? No, el extracto que no. sea. No, pero escúchame, que sea el extracto actual. O sea, si viajas, actual. yo qué sé, el día 15, pues que el extracto sea hasta el día 14, que vean que tienes ahí el dinero. Sí. Ok. Si sí, generalmente eso no lo mira mucho, pero traerlo traerlo porque basta que no lo traigáis claro. para que lo miren. Claro, claro. lo que más os van a mirar sí o sí sí o sí hacerme caso sí. es el alojamiento eso sí, sí, sí. lo miran a profundidad claro, claro el dinero pues también lo miran pero mucho menos y lo que sí, y tu solución igual. es válida me traigo la tarjeta y mire señora gente aquí tengo el extracto imprimido que tengo el dinero ahí en el banco es muy buena manera de hacerlo okay. claro no va vale para no traer el dinero ahí sí sí y puede estar en la moneda de tu país o como esté en tu país en Paraguay has dicho okay. otra pregunta y a la hora de querer de estudiar para presentar los 530 que usted estaba diciendo me sirve también la tarjeta de débito o eso no sirve ahí? más que la tarjeta de débito lo que te sirve es el extracto bancario donde tienes ese dinero porque la tarjeta de débito lo que hace es chupar de ese extracto claro. de que sí, okay. o sea, te vale el estrato bancario. Lo único que hay ya, si vas a pedirle el permiso de estancia por estudios, lo en el mismo banco, ¿no? Como ya uh -huh. más dinero, igual que te digo, para el turista, tráetelo directo. Si es para pedir luego la estancia por estudios, pues tráelo más. Si lo puedes apostillar, mejor. Pero yo estuve averiguando y me llevaron a, acá en Paraguay se apostilla en el Ministerio de Relaciones Exteriores. No te apostilla al banco. Y es complicado, no, no, porque muchos de vosotros apostilláis ahí en un momento. No sé cómo está en Paraguay, pero en otros sitios lo hacen en un momentillo. ¿eh? Alguien que esté eh, en Zoom sí. que haya apostillado, que le quiera decir algo a Susan para quitarle el miedo al apostillamiento, puede intervenir directamente. Alguien no, que haya yo, apostillado... Yo apostillé acá en Buenos Aires y no hay ningún problema. O Se apostilla, vas al consulado, el, no al consulado, al ministerio de tu país y apostillas. Y En un momentito, sí. ¿no? Claro, ah, bueno, no, es, sí. no es complicado. Este momento, no es complicado. Y no, si no? en este momento en Colombia lo están haciendo online, Luis. Online en lo Colombia, hacen en ¿no? Colombia. Fíjate lo que sí, te dice Juan Manuel. Y, y el caro no es, ¿no? ¿Cuánto puede ser la tasa por apostillar? Baratita, ¿no? Uy, no. un 20 euros me saldría. Veinte euros. Pues allá lo tienes que valorar. Tú Susan, si si apostillarlo o traerte la, o traerte el dinerillo físico, por así decirlo. O transferirlo, oh, no. que sale caro, claro. Eh, yo te digo lo sí, de apostillar, sí. porque igual que te digo, para entrar de turista te vale el extracto y ya está. Ya si vas a pedir la estancia por estudio, yo no quiero que se te agarren a ninguna excusa de que, sabes, es okay. más que nada te lo Ajá. digo por seguridad tuya, sabes, cielo. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias, Susan, por participar. Seguimos, eh Maylor, te toca. Actívate el audio, luego Camilo y luego a Sarai. Os pido ya mucha brevedad, que nos quedan ocho minutos máximo. Maylor, actívate no, el audio. porque siempre. Venga, corre, Maylor. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Mi nombre es Maylor, de Perú. Sí, miren, señor Luis, mi consulta era sobre, en el caso ¿no? de mi hermano. Mi hermano, este, va a cumplir tres años ya y se estaría cogiendo lo que es arraigo pero mi consulta es tiene que tener el contrato de trabajo o hay algún otro procedimiento Pues mira oye eh, maylor eh, se podría se podría sin contrato de trabajo lo dije en el otro vídeo el otro día pero en ese caso hay que demostrar que tiene ingresos suficientes lo mejor es que alguien le quiera contratar va a ser lo más fácil Ya, porque mi padre tiene mi, mi padre ya tiene 20 años ahí, entonces yo lo que estoy haciendo es en mi país tramitar todos los documentos que le piden para que pueda tener la doble nacionalidad. No sé si eso le puede ayudar en algo a mi hermano, porque tengo dos hermanos claro. que están allá, uno tiene 20 años y el otro tiene 24 años. Pues sí, sí, le va a ayudar mucho. Si tu padre consigue la nacionalidad, le va a ayudar bastante. Sí, Milo, si te quieres. Sí, sí si hay alguna medida que le pueda ayudar. Sí, ya. Gracias, sí. es Luis. Claro. Está bien. ¿Algo más, Milo. ¿Está bien? No, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas sí. gracias por participar, Milo. Cuando queráis volver a entrar, ¿eh? que estamos todos los días. Venga, Camilo, ¿te toca? Sí. Como Milo ha sido breve, vamos a ver si entra. Camilo, ¿te toca? Muchas gracias, Milo. Venga, Camilo. Eh, sí, muy buenas noches. No, mi pregunta es muy breve. Eh, cuando uno va a ser una pareja, de hecho, con un nacional, eh, Para la, cuando le van a asignar los papeles, cuando ya va a meter la los requisitos para que le otorguen los papeles a la persona que está siendo empadronada en el momento el nacional debe estar trabajando en su momento bueno no necesariamente si el nacional tiene mucho dinerito en el bolsillo no es necesario que esté trabajando lo que el estado quiere es que tengáis dinero o que os podáis mantener luego por otro lado ofrece dulcitos pero bueno él lo que quiere es que, que os podáis mantener si la pareja tiene un trabajo, genial. Si no tiene trabajo, pero tiene dinero ahorrado, también genial. Las dos maneras pueden ser válidas. El Estado lo que quiere es que sea solvente, que no le vaya a faltar perfecto, nada. Perfecto. ¿Vale? ¿Te quieres preguntar algo más, Camilo? O queda claro un no, poquito? Sí está bien. Vale. No, está claro. Vale. Sí, si sí, podéis preguntar todos los días, que paso estamos todos los días. Saray, te toca, venga. Actívate audio, Saray, luego Jonathan y luego Alberto. Venga, a ver si nos da tiempo a todos. Uy, pero quedan cuatro minutos. Venga, Saray, corre. ¿Dónde estás, Saray? Oh. Jonathan, te toca, Jonathan. Hemos perdido a Saray. Jonathan, ¿estás por ahí? Es que, oye, se me mueve la lista. Yo, buenas, buenas, buenas. Ya estamos, sí. Jonathan, te toca. ¿Cómo me le, Luis, ¿cómo me le va? ¿Cómo ha estado? Una pregunta muy sencilla. Eh, yo, yo tengo ese pasaporte. Sí. Tengo, y eh, eh, yo a mí me dedicaron en una ocasión la entrada eh, a Estados Unidos. ¿Hay algún problema con ingresar al país o debo cambiarlo? Uy, es que eso, que eso de canceles, es, no me, pero ¿tienes otro pasaporte o solo ese que pone cancelado? No, lo que sucede es que es la visa ah. y, y me la cancelaron porque a entrar al país. Y aquí ahorita, donde yo estoy, las oficinas no están abiertas para poder un pasaporte nuevo, para pedirlo. Vale. Entonces la pregunta es: ¿hay inconveniente para.? Porque mi pasaporte normal está bien, o sea, la entrada de. En general está bien. Sí, sí, no, no lo enseñes mucho, cancelado. que sale en YouTube luego, y uno. A ver si te lo van a clonar, amigo. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué país estás? Colombia. En Colombia. ¿Y, uh -huh. ¿y eso cuándo pasó? ¿Eso que te cancelaron ahí, eso cuándo fue más Eso fue hace dos años. ¿Y fue en qué país? En Estados Unidos. En Estados dicho? Unidos. ¿Qué más da que en Estados Unidos? Eso no te afecta aquí para nada. Ah, no, tres años, ya tres años. Ya, Yo pero fui... no fue no fue en España, fue en Estados Unidos. Exacto, sí. No te Estuve un tiempo y volví a Colombia y vol cuando volví otra vez a Estados Unidos no me dejaron entrar y me negaron la entrada y me cancelaron la visa. Ese cancelado es de la visa, no el pasaporte. Claro, pues nada, aquí no te afecta para nada en España, tal cual. A ver, me, voy, me eh. voy a poner dramático, me voy a poner dramático para yo siempre lo mejor para vosotros. Salvo que, joder, haya un delito por medio y hayan metido no. en la Interpol que te están buscando por todo el planeta, James Bond. Y te van a mandar ahí en cuanto te tengan en un aeropuerto, ¡bum!, van ahí. No, es el caso, ¿no? No importa. No, sí. tú piensas lo que decía Don Oscar Padrón el otro día. Una cosa es si fuera un país de Europa, del tratado este que tenemos entre nosotros, sí, pero como es Estados Unidos, no tiene que ver. Es como muy si muy no de te gusto. dejan entrar, yo que sé, a un país, a Japón, por decir un país, o a Tanzania. Bueno, pues eso es cosa con los de Tanzania. No, no, no te afecta para nada, no te preocupes o digamos que en migración van a coger con lupa mirando no no no a... eso te va a afectar para para Estados Unidos pero para para o países asociados con Estados Unidos para Europa no eh tal cual te lo digo seguro seguro seguro si okay. quieres y mañana si quieres lo profundizamos pero te digo ya que no salvo lo, el supuesto ese que te he dicho que te está buscando por ahí la Interpol o alguna historia pero no es el caso para nada okay. eso es un tema interno con Estados Unidos Listo por perfecto. Europa para eh, nada. Vale, listo. Son mi pregunta, sigue rápido. muchas gracias, pues. Jonathan. Prilines son y 59. Tengo que finalizar el audio. Se ha quedado sin Alberto, Jaime Dairo. Mañana seguimos, vale, amigos. Mañana seguimos porque tenemos que acabar. Ahora me leo el chat en profundidad. Os agradezco los comentarios que pongáis a la inteligencia colectiva. Prilines en telegram, aquí en los vídeos de YouTube poner like poner like, muy importante para que más gente nos conozca y, y ya está y decírselo a quien conozcáis y el que lo vea luego que se suscriba vale os dejo con urgencia prilines, me encanta estar con vosotros mañana seguimos el que no esté suscrito tiene debajo los enlaces vale tanto para telegram como para estar en la sala de zoom como para que le avise la aplicación de youtube cuando emitimos en, en directo pues muchas gracias a todos prilines. mañana